repito, con San Francisco de Macorís, debe llenarnos de preocupación, debe hacer cambiar nuestros hábitos de vida, porque lo que nos espera es difícil, señores. Yo no encuentro palabras, quiero decir, para que definitivamente se corrija este comportamiento, no va a pasar igual que Italia, no va a pasar igual que Italia. Igual que Italia que la vaina la cogieron a relajo. Cuando el caso eh, se vio que, que China ya había tenido cierta eh, eh, eh, cierto problemas de ciertos muertos y entonces a relajo los italianos y los propios españoles, y hoy están pagando triste y gravemente las consecuencias de no haber adoptado la medida de lugar con tiempo, de no haberse acogido a todas las indicaciones, a todas las advertencias que le hizo primero la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha estado dirigiendo a nivel mundial todos los protocolos, para que los diferentes gobiernos la pongan en práctica y podamos cada posible de esta tragedia que embarga al mundo. Queremos decir, ya hay varios científicos y varios analistas, tanto de República Dominicana como de otra parte del mundo, que están analizando si se trata de lo que años atrás se veía venir y se decía que iba a ser parte de la confrontación entre la grandes potencias por la adquisición de mercados de influencia económica y política de, de, de centros comerciales, se decía que iba a haber guerra bacteriológica. ¿Tenemos una llamada? Eh, vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes, un placer. Bueno, ¿cómo sí. ¿Cómo que tú? bien gracias y tu placer si sí, sí. casualmente por eso que estoy hablando de eso porque tuvo es la primera que el ministro visita fuera de la capital por lo grave que es lo de Macorís y si no tomamos la medida del lugar si no tomemos esto en serio lo que va a pasar en Macorís va a ser sencillamente trágico e histórico va a ser sencillamente trágico e histórico tenemos que cambiar de hábito de cogerlo todo a relajo y de que creemos que es un relajo Macorís ahora mismo es el dolor de cabeza es el dolor de cabeza de las autoridades y si, y, y si a eso se agrega una situación económica que va a colapsar, esto no tiene eh, eh, por el momento definición de la desgracia que nos espera. Sobre. Porque déjenme decirle: hoy estamos tratando, los dominicanos, los dominicanos estamos tenido todos todos, porque no voy a sacar ninguno, por el asunto del clientelismo y la politiquería y la corrupción, se le cuidaron y no invirtieron en lo que tenían ticket quieren salud. hoy la primera plana del periódico El Instín Diario dice que no hay camas que hay déficit de camas, pero en grande en los hospitales de este país y tú sabes el dinero que aquí se ha derrochado que se ha votado y que se ha invertido en obras de redumbrón que no son tan indispensables eh, que no son tan indispensables ah bueno mira dice Ángel que tiene este que tenemos sí este el video donde vamos con el ministro para que de primera mano ustedes vean lo que dijo el ministro sobre la gravedad de San Francisco de Macorís que tenemos que prestarle atención amigo y dente no hay problema de raza de, edad, de clase social de simpatía política ¿tenemos una llamada? ¿eh? ¿ya lo está pasando? Sí, Deme dé audio ángel audio ángel para escuchar sí, sí. ¿saben? todo ese equipo de salud pública que se movió ahí la exposición para mover a esa señora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 Está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. Tres, dos, uno. Bueno, ya ustedes vieron, ya ustedes escucharon al ministro de Salud eh, con esas fuertes declaraciones y advertencias sobre la gravedad de lo que está pasando en San Francisco de Macorís, en la zona que está peor del país, Macorizanos, Duartianos, porque se habla de la provincia, pero particularmente San Francisco de Macorís, la común cabecera, es la que está en una situación difícil, porque hemos tomado esto arreglado al estilo Italia, y a veces por eso es que siempre hay un, un principio que dice que no hay nada malo. Oigan esto. No hay nada malo que no tenga algo de bueno. Ni nada bueno que no tenga algo de malo. ¿A qué me refiero con esto? La República Popular China, que es una dictadura. Que cuando se lanza una advertencia o una resolución o se toma una medida. Nadie se atreve a desobedecer porque es una dictadura. Desgraciadamente uno no quiere dictadura. Porque vivir en democracia es lo mejor, pero miren el caso. Por ser una dictadura, China ha logrado controlar y bajar esta epidemia, esta pandemia. Que tiene vuelto loco al mundo y que ya el mundo no será nunca igual. Murió. ¿Quién? ¿Quién murió? ¿Eh? Ahí se murió. Ah. niño el rubio. Oh. No el ah, ah, ah, sí, sí, sí, Nino el rubio. Y sería de eso. Bueno, entonces, este, dice, dice, este, le decía sobre China que pudo, por ser una dictadura, controlar el asunto. Pero esto, como es una democracia, los gobiernos aquí tiran una medida. Y la gente lo coge relajo y nadie respeta nada. Nadie respeta nada. Entonces, por coger todo a relajo, miren las consecuencias. San Francisco de macorís está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque cogimos esto a relajo. Y ahora ha tenido que intervenir el Ministerio de Salud Pública. Y las consecuencias. No se sabe a dónde llevará este caso. Por eso le decía que mira, China se ha quedado entre mil y piquito de muertos que hace ya días. Ya tiene varios días que controló aplicando medidas. Yo recuerdo que cuando se iba a construir. La presa más grande que conoce el mundo, que es la de las tres gargantas, Tres millones. Oigan esto. Tres millones eh, de kilovatios de energía produce esa presa en los alrededores donde se iba a construir esa presa vivían 300 mil familias el gobierno le dio tres meses buscando la solución a los dos meses ya no había un ser humano ahí, y se construyó la presa, porque ellos saben que no se pueden jugar con la autoridad pero aquí le dicen a la gente para que ustedes tengan una idea que le estoy graficando lo que es el comportamiento del dominicano. Una gente, claro, hay desamparo de la de los seres humanos, de los ciudadanos por parte de los gobiernos. Pero para que ustedes tengan una idea, viene un ciclón. Un huracán y esa gente que vive en la orilla de los ríos. Los gobiernos le dicen que ha sucedido en todo los gobiernos miren, viene un huracán hay que abandonar las orillas de los ríos de los arroyos de los riachuelos porque viene un huracán fuerte y si no lo sacan con la fuerza, se quedan ahí aunque se mueran, muchas veces cuidando una gallinita pero en, en una dictadura eso ni pensarlo entonces para que ustedes vean que todo naturalmente uno no quiere vivir en dictadura uno no quiere vivir dictadura, pero miren, miren, miren, miren cómo China, por ser una dictadura, un país de 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes, han muerto 3.000. Italia tiene 50 millones de habitantes y van como 7000 ya. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de, de los diferentes gobiernos de Italia y la actitud y el don de mando y la autoridad del gobierno chino. O sea, China tiene la población sobre Italia como 15 o 20 veces. 1.400 millones de habitantes a 50 millones de habitantes que tiene Italia. En China, que fue que nació el virus? En China, que fue que nació el virus? Han muerto 3.200 y piquitos. Y en Italia ya sobrepasa los 7.000.